Hola, ¿cómo están mis corazones? Espero que se cuenten muy bien Mi nombre es Ibelis, para los que no me conocen, así que bienvenidos a Ibedo TV. Pero hoy, mis corazones, como dice en el título, vamos a estar hablando de los shampoos que sí les recomiendo y cuáles no, para nada les recomiendo Esto a base a mi opinión no simplemente significa que a ti te vaya a funcionar o no te vaya a funcionar por lo menos en mi caso, yo les voy a enseñar lo que a mí me funcionaron y lo que en realidad a mí no me funcionaron y por eso no se los recomiendo, pero puede ser que a ustedes les funcione, así que vamos a comenzar para decirles cuáles son los shampoos que les recomiendo y cuáles. No, voy a comenzar con el Chapuca, a mí no me gusta para nada y es este Champú de la línea Hair Food Dice que da volumen al cabello Y es libre de silicona, parabeno y mineral pues Son estos champú Que a simple vista tú los ves Y tú los ves y parecen naturales Que son libres de hasta de sulfato Y que pueden mejorar tu cabello Tiene fragancia de kiwi Eso no lo va a negar No huele a kiwi, pero huele rico Así que el empaque estuvo sumamente bonito Y yo lo compré porque Me pareció que iba a ser buen champú. Pero lo que sucedió con este champú es que me causó una resequedad terrible en el cabello. Me dio caspa, pero una cosa bárbara estando mi cabello limpio. Y realmente no os recomiendo, además de que me causó mucho frizz y resequedad, resequedad oh, horrible. No os recomiendo. Además de que tiene sulfato y que no es bueno para las personas que se dan queratina en el cabello. El otro producto que no recomiendo es este. No, no lo recomiendo para nada. Ay, de que dice que para quitar la caspa. Eso no quita caspa para nada. Se seca el cabello igualmente. Esto tiene un chorrete de químico y tiene sulfato. So, no, no los recomiendo Estos productos sí son a base de mucho químico Son de Garnier Huele riquísimo Este sí tiene sulfato Pero no sé por qué No me deja el cabello feo Me lo deja bonito so, Para las personas que tienen queratina Pues no los recomiendo Pero para las personas que no tienen ningún producto en el cabello de tratamiento Pues yo se los recomiendo Porque pues pienso yo en mi opinión que me deja el cabello bien Eso sí, tiene sulfato Se lo estoy diciendo, no es libre de nada so, Es a base de químico pero siento que se me ve bien el cabello con este tipo de shampoo igualmente estos son de Garnier también se los recomiendo, huele rico, no es libre de nada, son oscuro químico pero si sí me deja el cabello bien y otro de Garnier también huele rico, lo mismo que el anterior, se los recomiendo Acuérdense, para personas con queratina o que se estén dando algún tratamiento en el cabello, no lo recomiendo. Simplemente para personas que pues, se quieren lavar el cabello, que lo huela rico y que se le vea bien. That's it. Porque no es libre de parabenos, ni de sulfato, ni de nada. Simplemente huele rico y deja el cabello bien. En mi opinión, eso es todo. estos champús sí los recomiendo totalmente. Son libres de sulfato, de parabenos. Y supuestamente son 100% vegan Yo no lo sé, pero dice 100% vegan Es libre de gluten y libre de parabenos también Esto los conseguí en Coco, son de la marca Son buenos para aplicarte la queratina O sea, después de la queratina, removerlo con tu este shampoo Si lo puedes hacer porque no tiene sulfato, son buenos Lo único malo es que no tiene olor Así que cuando te lavas la cabeza, pues no va a dar ningún tipo de olor Así como que huele rico Huele más como a, a medicamento, yo diría Olor a medicamento, no sé cómo como, no, tiene un olor como a vainilla Como a vainilla, pero no es muy fuerte En realidad no es muy fuerte El próximo shampoo es este de la línea Organics El nivel de sulfato sí se los recomiendo para las personas que se están haciendo la queratina O algún tipo de tratamiento Porque son muy buenos y dejan el cabello bien lindo y suavecito Lo único malo de este que dice Keratin Oil Es que huele, huele así con el pote, pero en el cabello huele... Un olor como que un poquito desagradable. So en esa parte de olor como que no me gustó. Pero si está este mismo, que es violeta, que dice biotina. Ese es excelente. Me encanta más que este. De hecho, esta marca de Organic. Todos sus shampoos y condicionadores se los recomiendo porque son muy buenas esta línea. Así que esto sí, los recomiendo para el cabello. Y como último, les recomiendo este. Mm. Este huele, oh my god Riquísimo, huele a perfume Pero una cosa brutal, el cabello Te huele extremadamente delicioso Este es de la línea Not Your Mother's Natural Dice que es 98% con ingredientes Naturales, Sí sé que Dice que es nivel de sulfato De silicona, de parabeno Dice, gluten y pH Balates, no sé cómo se dice Pero tampoco no sé qué Pero es libre de muchas cosas Deja cabello precioso Yo creo que se me ha convertido por ahora en el 2019 En mi número uno favorito de shampoo Así que mis amores, se los recomiendo para que la tiene Porque hay tratamiento para su cabello Y me van a agradecer cuando le huelan ese cabello Huele delicioso O sea, a pura fragancia de perfume No sé ni cuál perfume, pero huele rico Es económico también, así que se los recomiendo Bueno, si te ha gustado este videito, mis amores No olvides regalarme un like y déjame en los comentarios qué champú ustedes utilizan Y cuáles me recomiendan y cuáles ustedes no vuelvan a utilizar Y bueno, mis amores, hasta la próxima Bye